Hay lugares que nos fascinan, hay lugares que nos ayudan a abrir el corazón, que nos hacen ser nosotros mismos. Pero todavía no era el tiempo del cielo. Todavía tenían que seguir luchando en esta tierra, no solo para llegar al cielo, sino para llegar acompañado de muchas almas que ellos mismos iban a salvar. Pero todavía no era el tiempo del cielo. Todavía tenían que seguir luchando en esta tierra, no solo para llegar al cielo, sino para llegar acompañado de muchas almas que ellos mismos iban a salvar. Pero Jesús les muestra que ese lugar es para el cual están hechos. Esos lugares donde tú te sientes a gusto, donde sientes que ahí perteneces, son signo del cielo. E imagínate si en esta tierra podemos experimentar esa felicidad, lo que no será el cielo mismo. Luchemos por conquistarlo. Vale la pena. Y que en esta cuaresma dejemos todo aquello que no nos acerca al cielo. Soy el Padre Adolfo. Recen por mí. Yo rezo por ustedes. Bendiciones.